Tras la designación por decreto de Omar Benítez como nuevo ministro de Agricultura en sustitución de Ángel Esteves, el director regional de la entidad Ramón Padilla espera el funcionario desde su posición de continuidad a los proyectos en beneficio de la agricultura que lleva a cabo la institución. El deterioro de los caminos interparcelarios, o sea, nosotros tenemos dos proyectos de caminos en la actualidad aquí en la provincia de Duarte sometido al, al, al ministro que es el proyecto que tiene que ver con el proyecto Aguayo que ahí tenemos alrededor de 23 kilómetros de camino que están en muy mal estado y también en las Guaranas tenemos un proyecto sometido que anda por los 19 y tanto, 19, casi 20 kilómetros entonces una vez el ministro se, se posiciona entonces volveremos sobre ese particular, pero también tenemos un proyecto para la preparación gratuita a nuestros pequeños productores de 40.000 tareas de tierra. Patilla destacó la preparación de Benítez, quien en la mañana de ayer fue juramentado por el presidente Danilo Medina. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.